San Pedro Alcántara celebrará el próximo 31 de agosto a partir de las 21 horas en la Plaza de la Iglesia la elección de la reina, rey, damas y mises de cara a la feria y fiesta de 2019 que tendrá lugar el próximo octubre. El teniente alcalde sanpedreño Javier García y el director general de promoción comercial, turística y eventos de San Pedro Alcántara Rubén Sánchez han presentado este acto y han animado a los ciudadanos a disfrutar de la celebración. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación presentes. Es decir, me acompaña esta rueda de prensa, que además es la primera la que comparece el nuevo, el flamante, nuevo director general de, en este caso, de, de eventos y turismo, es decir, y también de fiestas, Rubén Guerrero Sánchez. Sánchez. segundo, el segundo, Rubén Guerrero Sánchez, que lógicamente va a realizar pues una labor muy importante como es. ...desarrollar todo lo que son los eventos, fiestas... ...y algo que, que no podemos olvidar como es la promoción turística... ...y comercios, comercio y mercado, que también está incluido. Bueno, pues de, de, el motivo de la rueda de prensa es dar a conocer... ...pues el acto que vamos a celebrar el próximo sábado... ...sábado 31, 31 de agosto, en la plaza de la iglesia... ...a partir de las 21 horas, eh, para la elección de reinas damas mi simpatía juvenil mi san pedro alcántara y rey de la próxima feria y fiestas de san pedro alcántara 2019 hay que decir que bueno para nosotros es el acto inicial un acto muy importante sabemos que en san pedro es un acto que nuevamente congrega a muchísima gente y lo primero que me gustaría es dar las gracias a todos los familiares a las familias que hacen posible ...que participen pues todas estas niñas... ...y todas estas jóvenes, hijo, y también niños... ...porque hay también rey, tenemos en este caso niñas y niños... ...y decir que es un acto para nosotros muy importante... ...donde realmente, pues... ...podemos decir el pistoletazo de salida... ...a todo lo que estamos realizando en la organización... ...de la feria y fiestas de San Pedro 2019... ...yo simplemente dejaré la palabra ahora a Rubén... ...pero sí querría decir que bueno... ...porque por las categorías... ...son infantiles de 7 a 11 años... ...mi San Pedro Alcántara de 12 a 14 años... ...juveniles y mi simpatía juvenil de 15 a 25 años y rey de 7 a 11 años de acuerdo decir finalmente que para nosotros para este equipo de gobierno y para esta tenencia de alcaldía eh, las ferias y fiestas de san pedro de alcántara es un acontecimiento muy importante muy importante no solo para nosotros ...sino para el pueblo de San Pedro de Alcántara... ...y que por lo tanto nosotros estamos haciendo un esfuerzo... ...a nivel presupuestario, a nivel humano y a nivel material... ...con todo el personal de la delegación de fiestas... ...así, de la tenencia de alcaldía... ...así como de los distintos servicios operativos... ...obras, maqu maquinaria, parques jardines, electricidad... ...la coordinación con los, con, podemos decir, con la policía local... ...protección civil, día, para que realmente tengamos unas fiestas, una, fiesta, una feria... ...que lo que queremos es que no se baje el listón y que realmente sean de calidad... Cuando, ...y sobre todo que el objetivo último es conseguir una feria para todos, para todas las edades... ...y que realmente podamos decir que, que sea el momento culminante el de las celebraciones que realiza la delegación de fiestas, tenencia alcaldía y decir que para nosotros es el acto, es decir, el momento más importante en la delegación de fiestas en la, en la celebración de esta de esta feria y fiesta y decidir finalmente bueno pues que esperamos contar yo ayer lo decía digo vamos a ser capaces de llenar la plaza y me decía no te preocupes que viene todo San Pedro entonces en este caso decir que que de todas maneras a mí me gusta siempre invitar invitar a los vecinos a los familiares y bueno decir que un hecho importante es que el, la elección de la categoría infantil sí. se realiza por sorteo, por sorteo y después la categoría juvenil se realiza ...con la elección por parte de un jurado... ...de personas elegidas... ...que, pues, lógicamente tienen conocimientos... ...para poder hacer esta elección... ...que es una elección muy complicada... ...muy complicada, porque yo que he estado en años anteriores... ...lógicamente el nivel... Eh, ...en cuanto a belleza, en cuanto a simpatía... ...de todas estas niñas, estas jóvenes... ...pues realmente es muy elevado... ...y decir que, bueno, pues que lo que queremos es también... ...y yo, una recomendación... ...que normalmente este jurado toma una decisión de la manera más justa posible y que lógicamente espero que satisfaga al mayor número posible de familiares de, de las candidatas y las propias candidatas y sin más procedo pues la palabra a nuestro nuevo director general rubén buenos días a todos bueno simplemente antes de nada decir eh, que estoy muy orgulloso y muy contento de poder participar en todo lo que es la organización de eventos y fiestas de san pedro de alcántara ...que para mí es un orgullo y un placer pertenecer a, a esta delegación... ...en este caso de fiesta... ...porque creo que es pues, una parte importante del tejido social de, de San Pedro... ...y en el cual eh, pues desde, desde mi persona me voy a involucrar 100%... ...para poner toda la carne en el asador, como se suele decir... ...y que los eventos en San Pedro de Alcántara tengan el nivel... ...y la categoría eh, del pueblo que tenemos y de lo que merecemos... Referente a la elección, eh, Javier, nuestro teniente alcalde, ha dejado ya todo claro. Lo importante es la fecha, sábado 31, de agosto, sábado 31 de agosto, Plaza de la Iglesia a partir de las 9. Yo quiero hacer un especial hincapié en la alta participación más de 100, aproximadamente 120 entre niños y niñas de las diferentes edades, con lo que de aquí un agradecimiento a todas las familias que han hecho el esfuerzo ya hemos ido teniendo reuniones en distintos lo tuvimos el otro día en la Casa de la Cultura, que es el espacio más grande en la Carpa se están produciendo ahora los ensayos porque todo lleva en un formato coreografía dividimos en diferentes grupos para que todo el mundo tenga la misma opción él ha aclarado bien que la parte infantil se realiza por sorteo en una urna que se pondrá en el escenario ...donde depositarán sus nombres y en la parte juvenil pues para eso contamos con un jurado eh, reconocido a nivel cultural, social y que puedan tener eh, una opinión bastante óptima. Eh, poco más que aclarar porque como ya he dicho haber aclarado todos los términos de, de la elección que por supuesto estamos abiertos todos los participantes eh, están inscritos en el término municipal que no se puede repetir de un año a otro la elección para que tengamos más cabida y más posibilidades de que todo el mundo tenga la posibilidad de representar eh, a San Pedro en la elección, o sea, en la feria como reina y dama, y reitero la invitación, invito a todo el municipio a que participe de este pistoletazo de salida, de nuestra gran feria, sabemos que San Pedro tiene una de las mejores ferias de la Costa del Sol y en nuestro interés está seguir apostando por ella y convirtiéndola en una feria referente. Pues sin más, estáis todos invitados. ¿Alguna pregunta con respecto a la feria, a este acto o la feria? Sí. Sí. Preguntarle, ¿El recinto va a ser el mismo que ha estado Bueno, es, esa es buena pregunta. Todavía no lo tenemos cerrado porque cuando llega este equipo de gobierno nos encontramos porque había un compromiso, compromiso que el anterior equipo de gobierno fue por cuatro años y cuando llegamos, pues ese compromiso había caducado, es decir, no no existía. Eh, lógicamente, la empresa propietaria de esos terrenos, que es de Osuna, tiene una serie de problemas urbanísticos importantes en la zona. Y estamos intentando solucionarlo. Lo que sí les puedo adelantar es que ese es el plan A, si no tendremos el plan B, que en este caso lo tenemos resuelto, lo tenemos resuelto pero que adelantaremos la próxima semana. Lo que sí les puedo decir es que todos los pliegos con respecto a carpas actuaciones eh, temas fuegos artificiales ya están contratados traje de gitana, es decir, todo lo que tiene que ver con la feria administrativamente hablando está en marcha porque lógicamente estamos hablando que la semana que viene septiembre y nos quedan 45 días pero lo que sí esperamos es que la próxima semana les podamos dar ya la noticia definitiva de dónde se va a ser el, el recinto ferial pero esperemos que podamos llegar a un buen acuerdo con los propietarios de los terrenos. Pero sí quiero hacer mucho hincapié en ese hecho que nosotros no nos encontramos con que no había un acuerdo del anterior equipo de gobierno con los propietarios para la ubicación de la celebración de la feria y fiestas del año 2019. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo vamos a intentar llegar a un acuerdo puntual si es posible de un año de un año y tenemos que trabajar ya en qué va a ocurrir con la feria 2021 con las 2020 2021 2022 2023 y lo que sí tiene claro este equipo de gobierno tiene claro este equipo de gobierno esta tenencia de alcaldía es la necesidad de buscar los instrumentos urbanísticos necesarios independientemente de contar con un nuevo plan general de la nación urbana para poder contar con un recinto ferial permanente en San Pedro de Alcántara. Yo creo que es una necesidad no solo para la celebración de las ferias, sino yo creo que es necesario para la celebración de eventos y sobre todo para darle espacio a toda la vida social, que es mucha en San Pedro de Alcántara y muchísimos colectivos que realmente nos vienen reclamando esa necesidad de un recinto ferial. Lo cual quiere decir que la semana que viene podremos dar esta noticia, si se confirma, y, y posteriormente plantearles, porque estamos trabajando ya, porque claro, la feria del 2020. Uy, el móvil. La feria del 2020 realmente la tenemos también a la vuelta de la esquina y un equipo de gobierno tiene que estar trabajando en esa dirección. Pero insisto también que la parte administrativa. Todos los pliegos, la unidad de contratación, algo muy importante, partidas presupuestarias eh, las tenemos ya eh, reservadas, es decir, ha habido que hacer una modificación presupuestaria y en este caso pueden tener la tranquilidad todos los sanpedreños. Y aquellos que nos visitan, que son muchos, del resto del término municipal y otros términos municipales cercanos, es que tendremos una, una feria 2019 con como se merecen los vecinos de San Pedro Alcántara, de es decir, por todo lo alto.